la resolución del de ejercicio número 19, el objetivo era realizar un programa que permite ingresar los datos de una persona usando las funciones de utn.h. Los datos a ingresar eran nombre, apellido y edad. Para eso vamos a definir una estructura donde vamos a guardar esos datos. Y una vez que tenemos esa estructura creada el ejercicio pide crear un archivo binario llamado bin.dat, el cual contendrá estructuras con los campos anteriores y guardar al final del mismo la estructura con los datos ingresados. Es decir, cada vez que ingresamos los datos de una persona se va a guardar dicha estructura al final del archivo binario. Bien, luego se preguntará si se van a agregar más datos o salir. Después utilizando el archivo, se supone que quedaron datos grabados, vamos a realizar un programa que permita buscar un apellido que ingresa al usuario dentro del archivo. Y una vez que lo encontramos, vamos a devolver esta estructura con los datos que leímos del archivo y los vamos a imprimir por pantalla. De no encontrar el nombre en el archivo, tenemos que informarlo por medio de un mensaje de error. Bien, vamos a comenzar viendo la definición de la estructura. ¿sí? la llamamos ese person y le pusimos tres campos: name, subname y age. Eh, vamos a guardar el nombre, el apellido y la edad los primeros dos como cadena de caracteres y lo primero que hacemos es indicar cómo hicimos la función para ingresar datos ¿sí? eh, simplemente vamos a pasarle por referencia un, un puntero a una estructura y accediendo a los eh, campos mediante getString y getInt que son las funciones de utn.h eh, podemos obtener eh, la estructura cargada cuando salimos de la función Bien, esa data es la que vamos a usar para pedirle al usuario que ingrese los datos de la persona Una vez que tenemos esos datos, los vamos a guardar en el archivo Bien, para eso escribimos esta otra función que se llama SavePerson Que va a recibir ese puntero a la estructura que queremos guardar y lo primero que vamos a hacer es, bueno, definimos una variable para el puntero del archivo y lo vamos a abrir con el modificador AB+, eh, eso es para que eh, apende al final del archivo el más es para que lo cree si no existe y la B es para que sea binario en el caso de que eh, fp sea distinto de null, quiere decir que se pudo crear el archivo eh, vamos a utilizar fwrite ¿sí? para escribir la estructura al final de el archivo que abrimos recuerden que fwrite eh, se le pasa como parámetro el puntero de lo que queremos escribir después el tamaño del de bloque que queremos escribir y después la cantidad de bloques en este caso estamos pasando que vamos a escribir un bloque y que el tamaño, la cantidad de bytes que va a tener ese bloque es el size sizeof de la estructura eso nos va a permitir escribir todos los bytes de la estructura de una vez Bien, y por último lo que recibe es el puntero del archivo donde vamos a escribir. Hacemos un fclose para cerrar el archivo y devolvemos un 1 para indicar que pudimos escribir el archivo correctamente. Bien, como punto número 2 el ejercicio pedía buscar adentro del archivo un, un apellido en particular. Para ello vamos a tener que eh, ir leyendo el archivo estructura por estructura de las que tiene guardadas adentro y una vez que leímos la estructura comparamos el apellido con el que recibimos por argumento. Bien, para hacer esto lo primero que hacemos es abrir el archivo, en este caso solo como lectura, por eso en el modificador ponemos rb, chequeamos que el archivo se pueda abrir correctamente, en el caso de error devolvemos null y una vez que eh, pudimos leer, el, abrir el archivo vamos a crear en forma dinámica una estructura en esa estructura es donde vamos a guardar los datos que leemos del archivo entonces utilizando malloc y pasando también una vez más eh, utilizamos sizeoff y el tipo de dato de la estructura para obtener la cantidad de bytes que está ocupando esa estructura reservamos ese espacio de memoria y obtenemos ese puntero perret que apunta a un espacio de memoria del tamaño de una estructura. Una vez que tenemos el puntero creado, vamos a, eh, vamos a hacer un while en donde llamamos a la función fRead para ir leyendo los diferentes bloques. Las diferentes estructuras dentro del archivo. En este caso estamos pasando el puntero donde queremos leer o dejar guardados los datos que leemos. En este caso es el puntero a nuestra estructura. Después pasamos la cantidad de bytes del bloque que vamos a leer. Una vez más pasamos el size of de structure ese person, igual que cuando hicimos el write. Y después pasamos la cantidad de bloques que vamos a leer. En este caso 1. Para ir leyendo de una estructura a la vez. Y por último, el puntero al archivo. Bien, mientras se haya leído algún bloque. La función va a dar distinto de 0. Por lo que el bucle se va a cumplir. Y va a entrar al while. Una vez que entramos al while, ya tenemos guardado en perret lo que leímos. Preguntamos si el campo surname de esa estructura que leímos del archivo es igual a la cadena de caracteres surname que recibimos como argumento. En el caso de ser así, encontramos la estructura que tiene el apellido que yo estaba buscando. Por lo que hacemos un break y salimos. De el, del bucle. Utilizamos ese flag found que arranca en 0. arriba del while y lo ponemos en uno cuando encontramos el apellido para devolver la estructura que ya está cargada con los datos cuando hicimos el fread en el caso de que hayamos encontrado el apellido y devolver un null en el caso de no hacerlo. Lo que estaría faltando en el caso de devolver null, es liberar el espacio ¿sí? que pedimos con malloc, porque si no, nunca quedaría liberado. Por lo que acá nos está faltando poner free y liberar perret, ya que no lo estamos devolviendo para que sea liberado fuera de la función, eh, sin embargo, lo alocamos, por lo que tenemos que liberarlo si no. Cada vez que llamamos a esta función nos va a consumir cada vez más memoria. Una vez que eh, tenemos esas tres funciones, vamos a hacer un pequeño programa para probarlas. Bien, Como pedía el ejercicio, vamos a eh, pedirle al usuario que ingrese un, un, los datos de una persona, la vamos a guardar en el archivo y después vamos a preguntar si quiere ingresar otra o salir. Para eso definimos una estructura, en este caso P, y definimos una variable char, que la inicializamos con una S entonces vamos a hacer un bucle mientras esa variable out sea igual a S y vamos a llamar nuestra función laudata pasándole el puntero a AP y después a savePerson ¿sí? eh, pasándole también el puntero a p con lo que vamos a hacer que el usuario ingrese los datos y después lo vamos a guardar en el archivo y después le vamos a preguntar al usuario si quiere ingresar uno nuevo eh, utilizando getChar, si el usuario presiona la S el bucle va a continuar y va a volver a empezar y se va a pedir los datos de otra persona y guardar en el archivo y en el caso de escribir una n o cualquier otro carácter se va a salir del bucle y el programa nos va a pedir que ingresemos el apellido a buscar utilizamos getString para guardar los el, el apellido ingresado y después simplemente llamamos a nuestra función redPerson pasándole el, la cadena de caracteres del de apellido que queremos buscar, que ingresó el usuario, y recibimos eh, spFound, que sería la estructura que nos devuelve la función, que va a ser distinta de null en el caso de que haya encontrado la estructura adentro, y eh, va a ser null en el caso de que eh, el apellido no exista, no lo haya encontrado adentro del archivo. En ese caso imprimimos el mensaje de error, y si no, imprimimos los datos de la estructura que encontramos y la liberamos. En este caso no la liberamos adentro de la función return, así que la tenemos que liberar afuera. Bien, vamos a probar compilando el proyecto, ejecutándolo. Ingresamos un nombre Juan Apellido Pérez y una edad de 33. Podemos ingresar uno nuevo o no. Apellido buscar. Perdón, Juan es el nombre. Apellido buscar. Pérez. Y me dice que lo encontró. Sí. Y el programa terminó. Si venimos a ver el archivo creado, podemos adjuntarlo al proyecto. Lo adjuntamos al proyecto bin.dat. Y podemos abrirlo con un editor hexadecimal que tiene el codeblocks. Y ahí podemos ver cómo se guardaron los 32 bytes del nombre. Y después los 32 bytes del apellido. Y después el 33 de la edad. Recuerden que eso está en hexadecimal. Si nosotros ejecutamos el programa de nuevo. Ingresamos otro nombre. Por ejemplo, Pedro. Gómez, y le ponemos otra edad, 16. Ponemos que no queremos ingresar uno nuevo. Ahora buscamos con un apellido que no existe, por ejemplo, González. Me va a decir que el apellido ingresado no está. Sin embargo, el nombre que ingresamos sí se guardó en, la, en el archivo. Por lo que acá, si abrimos de nuevo, ven que ahora tenemos las dos estructuras adentro del archivo.